Buenas noches, les saluda su narrador Jay. Bienvenidos sean los valientes y todos los demás al lamento de la medianoche. Hoy les tenemos un relato de carretera, de esas carreteras en donde las sombras se tornan en criaturas y el viento se transforma en murmuros. Me dedico a manejar camiones de carga a través de Estados Unidos. En ese entonces manejaba largas distancias, hoy, solamente viajes cortos. Pero esto que me sucedió es algo difícil de explicar. Hay mil historias que suceden en la carretera, pero esta aún no tiene explicación. Ahora de viejo, en mis pensamientos, trato de recorrer ese recuerdo, entender dónde empezó y dónde terminó. Estaba transportando una carga de Maryland a Virginia. Después de varias paradas, terminé todo mi recorrido y ya iba camino a casa. La carretera por la que transitaba era desolada y más aún a las 3 de la mañana. Después de cargar diésel, en la última gasolinera había un tramo de por lo menos dos horas sin otra gasolinera. Esta se quedó en el espejo como un destino atenuante, como un recuerdo de la oscuridad que me esperaba. Tenía varios cassettes y los cambiaba para no aburrirme. No tenía sueño, pero quería quedarme entretenido los accidentes suceden cuando uno cree que todo está bien. Mi camión era mi vida y siempre lo tuve en buen estado mecánico y estético. Sin embargo, esa noche el radio falló. No se podía escuchar ninguna estación y por eso es que estaba con los cassettes. Ponía corridos y bajé la ventana para sentir la brisa. Era verano, así que la madrugada no era tan fría. Estaba por poner otro cassette cuando el radio perdió fuerza. Simplemente dejó de funcionar. Solo escuchaba el viento de la carretera. Sentía muchos nervios por la soledad de la carretera y por dentro imploraba ver a otro carro. Una señal de que todavía seguía en el mundo normal. Hasta los árboles parecían esconder rostros y otras extrañas figuras. Por 15 minutos no vi absolutamente nadie, iba solo por esa carretera hasta que detrás de mí vi unas luces. Estaban muy lejos, pero sabía que ese conductor iba a exceso de velocidad, pues se acercaba muy rápido. La calma que pensé que tendría cuando viera otro ser vivo se desvaneció y solo me invadió el miedo. Esas luces secas se acercaban mucho más rápido. Me ponían aún más tenso, pues yo iba al límite que el camión me dejaba. El radio se encendió y se apagó rápidamente. Cuando bajé la mirada para verlo y luego regresé la mirada para el retrovisor, vi que el carro estaba prácticamente detrás de mí. Yo sabía que no corría ningún peligro mientras estuviera en el camión pues el carro nunca podría hacerme daño. Aún así tenía mucho miedo. Hice el camión hacia la orilla para que me pudiese rebasar. Recuerdo que le grité por la ventana que me brincara. El carro se movía para verme por el espejo y ahí fue cuando vi el rostro del chofer. Era muy pálida y el interior del carro era muy oscuro. Sentí un escalofrío y el carro se puso detrás de mí una vez más. Me aventó las luces varias veces y yo le seguí gritando cosas. Él no renunció y seguía moviendo su carro para ver mi rostro por el espejo. Tenía tanto miedo que subí la ventana. El carro se pasó a mi lado derecho y empezó a darme alcance. El carro era blanco, un Crown Victoria. Y en el asiento de atrás había un perro, un pastor alemán. El perro empezó a ladrarme como loco y cada ladrido retumbaba en la cabina del camión, como si estuviera dentro. Aún no encuentro las palabras para describirlo, pero el perro se me quedaba viendo fijamente los ojos, como si fuese un humano. A veces cierro los ojos cuando duermo y los veo. Volté el rostro hacia la carretera y fue ahí cuando las luces rojas y azules se encendieron. El carro que me seguía era un de un policía y empecé a sentir una calma estaba a punto de bajar a velocidad cuando recordé que la carretera en la que viajaba era de un solo carril no había otra línea al lado de mí no había posibilidad de que ese carro de policía estuviese manejando a esa velocidad en terracería las luces rojas y azules aún estaban ahí solo me di valor para voltear y ver dónde es que el carro iba. No vi, no vi que estuviera flotando, pero lo parecía, pues era imposible manejar tan rápido sin estar en la carretera. El perro seguía ladrando, pero ahora policía, el hombre que estaba manejando, volteó a verme. Sus ojos, sus pupilas blancas, llenaron de terror mi alma. Empezó a irse aún más hacia la derecha, como agarrando vuelo, para pegarme con el carro. Subconscientemente me paré para el impacto, y fue ahí cuando desperté. Salí del trance donde estaba, y mi camión estaba a punto de irse por la deriva. Compuse el camino y de ahí derecho, el radio ya funcionaba, pero de los nervios no escuché nada. Constantemente veía por el retrovisor a ver si la patrulla fantasma se aparecía. Así pasó una hora hasta que llegué a la siguiente gasolinera. Sus luces eran un oasis de seguridad en medio de tanta oscuridad. Me detuve y me tomé un café mientras mi mano temblaba de los nervios. Cinco minutos después pasé y vi a una ambulancia y dos patrullas que iban en camino a la carretera. El que atendía me dijo, Parece que la patrulla fantasma cobró a otra víctima. Tragué saliva y me subí mi camión. Nada extraño sucedió esa madrugada, la cual estaba dando paso al sol. La verdad es que yo aún sigo pensando que ese policía y su perro me salvaron. Estoy seguro de que me quedé dormido, que me fueron guiando. Aún así, siempre evité esa carretera de madrugada. Con un susto de esos basta para toda una vida. La próxima vez que vayas en carretera, tal vez debes de bajar tu ventana. A ver qué te murmura el viento. Tal vez te salude. Muchas gracias por llegar al final. No se olviden de su like y de compartir el video. Tendremos videos nuevos cada viernes. Y nos veremos aquí en el elemento de la Medianoche. Recuerden, cualquier relato que tengan, por favor. Déjenlo en los comentarios o cualquier sugerencia. Una vez más, gracias.